Bien, por otra parte, recuérdate que esta semana ha sido batido, comentado, analizado, que lo veo ya hasta con dolor el caso de David de los Santos, el joven que perdió la vida precisamente luego de ser detenido por una patrulla ante un incidente que se dio precisamente en la Plaza Comercial de Ágora, aquí en el Distrito Nacional, un hecho que no entiendo por qué la plaza no ha, no ha podido aclarar de manera plena qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que dio al trate con esta detención. A raíz de esta situación también el hecho del fallecimiento de un joven en Santiago luego de ser detenido, el caso también muy doloroso del joven en Ocoa, que luego de ser detenido también perdió la vida. ha dado al traste precisamente que en el día de hoy, bienvenido, estos hechos han dado que las autoridades tengan que hacer un importante anuncio. Un anuncio que se dio a conocer precisamente una serie de medidas que han sido tomadas más importantes para tratar de que los derechos humanos de los arrestados, mira, sean preservados más que todo por la Policía Nacional. Precisamente la Comisión de Reforma advirtió: no hay espacio para la impunidad y dice que se logrará un cuerpo de policía transformado que inspire precisamente la confianza y brinde seguridad y sea respetado por la ciudadanía. Precisamente. El gobierno en el día de hoy conjuntamente hizo dar a conocer lo que es la garantía de la integridad física y los derechos humanos. Aquí se dispuso precisamente el anuncio fue hecho en el día de hoy por la Comisión para la Reforma Policial que preside precisamente José Vilás del Castillo, acompañado del Ministro Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez. Te mencionaré algunas de ellas y para que vayamos vamos analizando ver, rápidamente. Precisamente la ejecución de la medida inmediata, la instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro de operaciones policial en tiempo real, contactando con el apoyo de las cámaras que fija el 911. Precisamente la instalación de cámaras móviles incorporada a las patrullas. En el tercero, la instalación de un sistema de policía de consulta criminológica en los teléfonos de la patrulla para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por las autoridades en cualquier circunstancia. Te menciono esas tres, bienvenido rápidamente. Porque, como te he dicho, estos hechos han dado al traste con que las autoridades tengan que tomar medidas. El presidente Luis Abinader ha entendido la situación de este hecho. El mismo día de que ocurrió este hecho, ya al día siguiente, bienvenido, el presidente emitió un tuit a través de su cuenta, donde hablaba de la preservación y el respeto de los derechos humanos y de la vida de este joven, que esto debía ser esclarecido. Bienvenido. Ahora creo que esta medida, mencioné estas tres, pero son un total precisamente eh, aquí tenemos un total, bienvenido, de lo que son 14 medidas anunciadas. Esas son las tres principales, hasta lo que sería la reorganización del Departamento de Comunicación de la Policía Nacional en coordinación con el Gabinete de la Presidencia correspondiente a implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones de lo que son las informaciones que ocurran. Bienvenido. A mí me parece eh, razonable, conveniente y oportuna sí. todas esas medidas y otras más que tendrán a bien tomar para ir corrigiendo los males e ir produciendo paulatinamente sí. las transformaciones que necesita la Policía Nacional. Pero a mí hay algo que me preocupa. En todo esto. Y, y En todo esto hay algo que me preocupa y quisiera transmitir esa preocupación simple y llanamente como un punto para la reflexión. A ver, bien. Porque hay muchas personas pensando que con medidas cosméticas que son necesarias, sí. estaríamos resolviendo realmente la situación. Y la Policía Nacional sabemos que debe ser transformada, pero debe ser transformada conjuntamente con los estamentos fundamentales de la sociedad dominicana. Nosotros tenemos, por ejemplo, una policía que de alguna manera está entrenada para cumplir con alguna misión. Sí. Algunos critican que pueda ser militar o pueda ser policial, pero tienen un entrenamiento que no es el adecuado para la sociedad de hoy día. Muy bien, sí. eso tenemos que transformarlo, así como en un estanque de agua turbia, pues con el tiempo se va asentando Cierto, y a veces eh, se va corrigiendo. Pero también, y ahí es que quiero dejar la reflexión fundamental, tenemos que mantener una educación en la ciudadanía, en los gobernados, en los dirigidos, a los fines de que, además de que se conviertan en unos agentes reclamante de sus derechos, también podamos cumplir eh, con los deberes. Los ciudadanos tenemos que, eh, cumplir con una serie de deberes, sí. que, con una serie de, de cumplimiento de urbanidad, de ciudadanía, de un ejercicio de ciudadanía limpio que no estamos cumpliendo. Entonces, no podemos exigirle a la policía que respete a un ciudadano que el ciudadano a su vez no respeta a su policía, es un trabajo conjunto que hay que hacer entonces no creemos ni queremos que se confunda toda esta medida que son necesarias como a la solución como el maná que bajó del cielo para que ya solucionar eh, la situación policial y todas esas situaciones que se presentan porque también veo eh, Robert y amigos sí. que le le quitamos el nombre a las debilidades que tenemos. Entonces, usted oye que acusamos a la policía. Entonces, ahí se acuda el policía malvado, el policía incumplidor, como a lo que se acusa a la institución nominalmente sí. O sea, decimos la policía sin castigar, sin poner eh, eh, aplicarle la justicia al policía que se equivoca y comete el error. Asimismo, con esas generalidades, Estamos mirando la política, los políticos que son eh, corruptos, entonces le dicen eso es la política, eso es la corrupción. No señor, debemos que señalar y castigar y sancionar al político corrupto, al médico corrupto, sí. al abogado corrupto etcétera. Nosotros tenemos que cambiar la visión porque en ese modo de ver la cosa, la policía, los políticos, entonces no estamos acusando a nadie ni responsabilizando a nadie de los males, entonces las medidas que hay que tomar se disluyen en, bajo esa cortina de la institucionalidad, de yo le llamaría del sustento sustantivismo. O sea, sustantivizamos. Cuando hablamos de la policía, no estamos hablando de nadie en particular. Bien. Y el policía que produce un mal, pues no recibe la sanción que tiene que recibir. Bien, mira, algo muy importante, ya cerrando con el tema y de las medidas, hay una que me llama poderosamente la atención, precisamente esta que tiene que ver con el tema de asuntos internos. Mira, por ejemplo, qué establece esta disposición. Precisamente se establece, mira... Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio Interior y Policía el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional con el fin de garantizar las investigaciones prontas y rigurosa de los casos con que se den. Que todo el proceso de asuntos internos va a pasar ahora directamente al Ministerio Interior y Policía en ese sentido. Mira esta. Esta también establece mejoras del sistema de proceso de la inspección general, dotándola de mayores capacidades de control intrusión de casos, precisamente. Esta, que es muy importante también. Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por el alto mando de la Policía Nacional. Va interesante. ¿verdad? A mí me parece muy bien, pero es que estamos trabajando, como dije, en función de la institución Policía Nacional. Y esto tiene que ser más abarcador. Porque lo que es eh, el Ministerio Público, que es de alguna manera el responsable, la tutoría... Permíteme la... bien, vamos a ver qué dice ah, la audiencia. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Buenas noches, Teledebate. Tienes que bajar un poco el televisor, por favor, para poderte escuchar, mi querido. ¿Aló? Sí, te escuchamos, adelante. Sí, buenas. buenas, ¿su nombre y de dónde, por favor? Estoy sí. Jersey. de New Jersey, Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, claro y perfecto. Adelante, díganos. Estoy llamando, yo soy también un oficial de la policía. Ah, muy bien. En la policía, Sí. No, es, no son los policías los culpables, los culpables son los gestos de Estado Mayor ahora, directores. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, claro que Porque sí. Porque no hay consecuencia, hermano. ¿Entiendes? Sí. Los policías hacen lo que van a dar es como no hay consecuencia, pues ellos siguen matando gente y asesinando gente. Sí, sí. ¿Usted me está escuchando? Claro que sí, le escuchamos claro y perfecto. Claro que sí, le escuchamos. No es mi opinión que los policías son los culpables. Ellos están apoyados por de la policía. ¿Entiendes? Sí. Porque no hay, no hay consecuencia, hermano. No hay consecuencia. Otros, el pueblo tiene un amigo de la policía cada delincuente. ¿Entiendes? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias líder. Qué bueno, eh, Lo dice. Un Bu planteamiento y un ex oficial. Como es lo han dicho, un conocedor lo dicho. de lo que es la institución. Sin embargo, mantiene eh, según su criterio, que compartimos en gran parte. Eh, el problema dentro de la policía y realmente hay un cumplimiento de la ley 133-11 sí. que le carga una responsabilidad al Ministerio Público. Vamos en ese a ver. Buenas noches, Teledebate. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy buena, ¿su nombre y de dónde? De Arroyo Hondo. Excelente, adelante, le escuchamos en el tema de la Policía Nacional y las medidas anunciadas en el día de hoy. El gobierno lo que tiene que poner un servicio de inteligencia para que investiguen la muerte de ese muchacho. Sí. Y mandar hasta revisar donde él daba la clase de, de gimnasia, de investigar cada persona uno a uno, con quién está relacionada. Sí. Y el servicio de inteligencia se da cuenta con qué es lo que pasó. Muy bien, muy bien. Muy válida su recomendación. Muchas claro gracias. Que sí. Claro que sí. Mira aprovecho, a investigar. mira, aprovecho eso que dice ese amigo televidente, bienvenido. Yo vengo desde hace días diciendo... Vámonos tal vez un poquito más para acá. Los presos que compartieron con él en la celda. Las personas que estaban en la plaza comercial cuando se originó todo el hecho y lo que provocó la detención. Los que lo detuvieron. Videos reales, no videos editados, de qué pasó dentro de esa plaza. Bienvenido, como dice el televidente, vamos a hacer un servicio profundo de investigación. Sería bueno, porque qué pasa, bienvenido. Estamos juzgando, estamos nosotros creando culpables sin saber si son o no culpables. ¿sabía? Ese es el detalle sí. que, que yo prefiero que se quede para que lo reflexionemos, porque es muy fácil, la policía es el culpable, sí. pero lo que hay en ultrafondo, los asuntos personales la, y la trapisonda que hay debajo de eso, la dejamos, la encubrimos bajo el manto de que la policía. Es la culpable. Y la policía no tiene nombre. La policía son los policías, sus jefes, incluso, como de, de comencé a decir, eh, el Ministerio Público que tiene que tener el comando legal sí. de la Policía Nacional que tiene la obligación de que los policías investigar todos los actos que suceden claro. y las libertades eh, de las persona y las violaciones que cometen los policías. Es el Ministerio Público que tiene que ver con eso. Claro que sí. mira Es muy interesante, bienvenido, uno poder hacer este tipo de debate. Y creo que son válidas y acertadas las medidas anunciadas en el día de hoy. Vienen a reforzar, vienen a ayudar. Y poder dar avance con lo que es ese proceso de cambio y transformación de nuestra policía. que es necesario, señores? Oiganme, eso es necesario. Ustedes pueden estar de acuerdo no, pero esa reforma es necesaria. Lo, lo, lo que no debe ser es que mucha gente entienden que la policía debe reformarse únicamente a la policía y la reforma debe ser integral. Vamos a ver. Buenas noches, teledebate. Hey, hola. Le Escuchamos. ¿De dónde eh, es su nombre? Con respecto al muchacho que mataron a Abraham Sí. Que fue presa de ir y mataron a la matar policía. Eh, yo entiendo. Sí. Que, que a, la, a quien debo buscar. Que era la mujer que llamó a la señora. Sí. Llamó para porque dice que es un con ella. sí. nadie sabe quién era la mujer, si era la mujer de un general o de un político grande. Perfectamente, Entonces, bajan los votos, llamaron al naco para que fuera votado preso y luego se por esa vía a esa señora también esté cubriéndose a alguien que usó la influencia. Mira. Está, está, está muy cierto, eso, muchísimas punto, gracias. Líder. Mira, mira, ah, yo no hubiese pensado eso. Eso un, no se puede descartar, como dice el televidente. ¿Quién, una, Quién sabe si el origen de esa llamada es que ha provocado esta situación, ¿sabías? Hay una, eh, un famoso caso de nuestro un líder de orquesta, Tony Seval, ah, y sí, de de, En el a, año en, en el 80, no en fue? el año 1985, sí. tengo entendido. Eh, falleció, fue muerto extrañamente eh, después de un apresamiento y después se descubrió, se investigó y se determinó que habían otro tipo de situaciones, que no había sido como dicen la policía, sino que hay intereses de otra naturaleza y estamos de acuerdo conteste con el caballero de la última llamada que hay que investigar todo para determinar la verdad. Sí, porque sí. es muy cómodo, señores, y se lo digo con todo corazón a la población, no nos llevemos de esos cantos de serena, como que la policía y la... Son necesarias bien las bien bien transformaciones. Bien pero hay muchas cosas que suceden que la institución son ajenas. Por eso es que las investigaciones tienen que profundizarse y no quedarnos en el comodín de que la policía... Porque la policía... El nombre de la institución encubre cosas que a lo mejor no sabemos y que una investigación profunda puede dar al traste con la solución. Bien, bo, último ya para yo cerrar ese tema ahí, porque quisiera que tocáramos otro tema. Algo que yo quisiera que la población entienda que es necesario saber aquí, esto no es hablar de cambio del director de la policía. Vamos a tener que cambiar 100 directores en lo que va del año y no vamos a resolver el problema. Esto no es con un cambio de director que se resuelve. Así es. El director que está ahí puede continuar ahora. Es el proceso que, como han dicho los televidentes, se debe profundizar en esto. Es que esto llegue más allá. No estar pidiendo cabeza de nadie, eso no es correcto. Óyame, usted me saca a mí mañana y este programa va a continuar, ¿sabía? Así y lo es. que hay aquí que no esté bien va a seguir así como está entonces. Yo creo que a este director se le debe dar la oportunidad de continuar haciendo su trabajo, pero sí que este hecho quede totalmente esclarecido. Bienvenido. Creo que es un error. Este y, y todos y, los hechos y, que sucedan oye, deben y, no, y no podemos nosotros, no podemos nosotros pretender ahora que cada vez que una gente en su casa hace algo malo, usted tiene que cambiarlo. no. Óyeme, tú cambias la familia entera y siempre el problema va a existir. Así es. Y los intereses que hay movilizando personas, porque ya oigo que anuncian movilizaciones, muchas veces esas movilizaciones van dirigidas hacia mover masa, pero la dirección va en otro sentido, no ni siquiera lo que quiere las masas. Las masas, el pueblo, lo que quiere y necesita es que se investigue y los responsables de ese, de ese esos hechos, todos los que ocurran, eh, eh, queden esclarecidos y reciban las sanciones, como dicen popularmente, que hayan un régimen de consecuencia. Pero yo diría, no solamente un régimen de consecuencia, sino que el responsable o los responsables paguen por su delito. A eso. mi juicio, eso es lo primero. Y luego seguimos transformando, modificando. Porque se vende la ilusión sí. de que con un cambio de un director, un cambio de nombre, eh, eh, ya antes era el jefe de la policía, ahora es el director. Eso no ha cambiado nada. Y eso significó una transformación. Cuando Asuntos Internos haga su análisis, deben ser supervisados también por lo que es el Ministerio Público, que son los que llevan la tutela, el comando de la legalidad, tanto de la persona como de las actuaciones de la Policía Nacional. Repito, es una, una problemática que hay que resolverla de manera integral, incluso involucrar a la ciudadanía en esa, en esa reforma, en esos cambios, en esas soluciones, porque la ciudadanía era dueña y era afectada de todas esas situaciones. No basta con acusar a la policía. Bien, bien vos permíteme antes de hacer la pausa leer un mensaje que nos me escriben a través del WhatsApp. Recuérdense que también se puede comunicar con nosotros al 829 920 95 Mira, nos escribe nuestro amigo Pedro desde de la Char de Gore que dice, pero pondrán cámaras de seguridad en los destacamentos para que los mismos que, se, que son quienes la tienen también van a ser vigilados. ¿Y quién tendrá a su cargo este sistema? Ya dijimos, Pedro, va a ser a través del Ministerio de Interior y Policía. Dice Pedro, pasen buenas noches. Pero tiene su preocupación, sí. es muy válida. Sí.